Nuevamente se le preguntó cuántos segundos vivió un hombre que tiene 70 años, 17 días y 12 horas, respondió en un minuto y medio 2.210.500.800, uno de los hombres estaba resolviendo los problemas en papel e informó a Fuller que estaba equivocado porque la respuesta era mucho más pequeña, Fuller respondió rápidamente, "Qué va, olvidaste los años bisiestos, cuando a la cuenta se agregaron los años bisiestos, las sumas coincidieron.